La primera experiencia que tuve con videojuegos fue en casa de un primo que tenía la NES con Super Mario Bros y recuerdo ver, ver el juego con demasiada dificultad, era bastante pequeño y cada vez que aparecía un salto recordaba decirle a mi primo que, que, que, me, que me pasara el salto porque no no podía con ello. Luego ya las navidades siguientes llegó una NES a mi casa y ya desde ahí empezó, empezó todo.